Continuaremos con nuestros códigos de maquinado, y en esta ocasión vamos a seguir con los códigos G, como por ejemplo el código G04, pues nos eh, hace tener una pausa, ¿no? una pausa dentro del proceso de maquinado, La, y ¿qué sucede? La herramienta permanece estática en una posición particular por un periodo de tiempo. Está el, G0, el G20, que es el sistema de unidades en pulgadas, formato el número de línea G20 sistema de dimensiones se establece en pulgadas el G21 sistema de dimensiones que se establece en milímetros tenemos también el G28 retorno automático a la posición 0 ¿sí? formato N g 28 Z a la posición 0 traslada automáticamente la herramienta o la herramienta a la posición de retorno 0 predefinida por nosotros pasando por un punto X Y Z se utiliza eh, normalmente para los cambios de herramienta. Tenemos un retorno automático a la posición 0 también con G29. Traslada automáticamente la, la herramienta a la posición de retorno cero predefinida pasando por un punto XY y Z definido por el código G20 hasta llegar al punto XYZ definido en G29. Es decir, como en dos pasos lo hacemos. También tenemos el código G40, cancelación de la compensación del diámetro del cortador. El formato es G20, NG40, cancela cualquier compensación que haya sido aplicada durante el programa y actúa como una seguridad de cancelar un ciclo de compensación. ¿no? Tenemos los ciclos de compensación, G41, compensación hacia la izquierda del cortador. ¿no? Eh, y bueno, obviamente el formato es ng G41. El diámetro de la herramienta para poder hacer esta compensación hacia la izquierda, compensa el cortador, una distancia específica hacia el lado izquierdo de la tra trayectoria programada. Recuerda que la herramienta de corte siempre tiene un diámetro, entonces lo estamos compensando porque siempre maquinamos con la orilla de la herramienta, probablemente. Entonces, hay que tener cuidado con eso. El G42 tiene una compensación hacia la derecha del, contado del cortador. G, formato N, G42D y compensa el cortador a una distancia específica hacia el lado derecho de la trayectoria programada tenemos también el código de cancelación de ciclos que es el G80, formato N80 si se le está marcando algún tipo de formato de ciclo anterior es decir, cancela cualquier ciclo de taladrado que se haya programado anteriormente ¿No? tenemos también G81 que es un ciclo de taladrado y bueno, podemos darle con este formato, NG81, las coordenadas, el radio y eh, el avance ¿no? para poder hacer el, el, este, el barrenado. Y obviamente XY para hacer la localización del agujero y Z es para la profundidad del agujero. R es el plano como de retracción que vamos a tener y F es el avance. Tenemos ciclo de taladrado con pausa, puede ser el G82 y podemos ponerle la pausa en segundos para que se detenga un momento y obviamente el avance. Tenemos también los ciclos G17, G18 y G19 que es la selección de los planos de trabajo en nuestros centros de maquinado dependiendo el número de ejes que tenga. Y creo que de aquí nos vamos a pasar al G90, que es el sistema de coordenadas absolutas, establece eh, modo absoluto de, en las coordenadas. G91 utiliza las coordenadas incrementales, es decir, establece el sistema de dimensiones en modo incremental y utiliza como punto de referencia la posición actual. ¿no? Y con eso terminamos los códigos GES, eh, por acá voy a adelantarme un poco para que veas aquí está un eh, glosario de eh, los códigos, en este caso de los códigos GES, para que tú puedas este, repasarlos, aprendértelos y compartirlos con tus compañeros. Si te gustó este video, por favor ponle a la manita. Me gusta, si no te gusta también se vale no poner no me gusta y en la próxima entrega seguiremos avanzando ahora hacia los códigos M. Nos vemos en la próxima y gracias por ser parte de la comunidad.